Bueno, entonces, como les dije recién, ustedes, Yo digo el nombre de un animal y ustedes saben hacer los sonidos que hacen los animales, ¿no? El que vos quieras. Bueno, a ver cómo hace Picasso el perro. Raza. Eh, no sé, un caniche. El departamento de... Casa. No, no, están así, no, están... Tan... Bueno, a ver Solcito, ¿cómo hace la oveja? Me... Excelente. Me escuché esta de Picasso con esta celuz. ¿Cómo hace la gallina? Ay, pero para este nene necesito una mano. Una mano literal. ¡Liz! Ah, que te dé mi mano. Claro. Bueno, a ver. Ponemos un poquito de maíz y chingo ahí. Ponme bueno, que queda maíz. Picasso es una gallina disfrazada. Con todo esto de los animales Bueno, ¿Qué aquí es? vamos Aquí voy a cantar El nuevo hit Del verano 2020-2021 Y ustedes van a ser Mis colaboradores de lujo tico, tico! En una esquina ¿Quién empieza? Y empieza Picasso Dale En una esquina De esa calle abandonada Entonces Yo aparezco cuando Yo aparezco cuando me, Cuando me toque Si te están viendo los ojitos Picasso tiene ¡Ah, bueno! ¡Mire, su En una esquina esa calle abandonada los animales se juntaron para hablar yo toco el piano yo toco el piano vos cantás con tu tonada le dijo el gato al chancho mientras lo miraba ¿cómo hace el gato? ¿y el chancho, solcito. ¿Eh? ¿Eh? blom, blom, blom Bla bla bla. mi banda suena afinada. Blom, blom, blom, blom, blom, blom. Animales cantando mi canción. Busquen al burro. Aquí le toca. Oh, eh, oh, eh, oh, eh. Que él toca bien la guitarra. Llamen al mono solcito para que venga a bailar. Que los caballos no se asusten ni se vayan. Y que la gente. Chunzano silencio en nuestra banda. ¡Shh! ¡Shh! ¡Shh! Las golondrinas que se pongan a silbar. Que le ponga si las ovejas no se animan a bailar, ¡eh! las gallinas no las dejen de escapar. Bueno, bueno, bueno, bueno. Plom, plom, plom. plom. Mi banda suena muy desafiada.